Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Espérate que cuando pueda. Oh, es que tengo que poder quitar una mano del manillar. Ay, ay, ay. ¡Uf! ¡Toma, toma! toma Una mano del manillar. Ahí está. Para no matarme. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Entrenando un poco de caminillos, trialerillas, bajaditas. Con la rígida. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Ya lo cuento rápidamente. Resulta que dentro de un mes nos vamos a la Swiss Epic. Que dicen que es una de las carreras más duras del mundo con más desnivel del mundo, pero pero sobre todo más técnica del mundo y el loco del San Juan que se ha venido arriba y dice, espérate que yo quiero ir con la rígida, así que liken al videaken, porque si vamos para allí, el lugar de épico puede ser uy, y aquí que, en lugar de épico puede ser patético, así que liken en, y entrenamos un poquillo y ahora os contamos la majarada esta de la Suiza empezamos la derecha como se nota que falta un cilindro bueno por aquí una tija telescópica importante que un de todas si no bueno, cada que vez... Pero menos claro, lo ¿no? De la rígida son todo si es sin tija, pero Queda un mes para irnos entrenando E irnos Ay, ¡Ah, Bueno, decisión tomada, ¿eh? Si vamos a la Swiss Epic Con la rígida, cosa que puede ser Ya está claro que lo que vamos a hacer es ¡Epa, agüita! Que lo que vamos a hacer es Ir con tija telescópica Porque 3.000 de desnivel cada día Para arriba, pero luego para abajo En la carrera más técnica de los Alpes Ya te digo yo que rígida y con tija O oh, sin tija Llegamos vivo a abajo, ¡vamos para allá! Hoy vamos de, de salvada en salvada y tiro porque me toca y no me toco yo porque he porque pescado ya lo sabéis, he guardado en España y Llegado abajo vivos Vamos con Jordi de más que bici A ver cómo pinta esta Swiss Epic Quizá con rígida Y quizá sin dientes Está bonita la bici eh? Bueno, si le quitamos un poquito el barro Y eso, la bicista está, está muy chula pero no, no vas a ir con esto a la Swiss Epic, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? No tienes huevos de ir con esto a la Swiss Epic. A ver, es una carrera de mountain Y He aprendido un poco a bajar, ¿no? Swiss sí. Epic. Sí. Los Alpes Suizos. Sí. Y o Epic. Sea, no... Y Epic. Y Epic. O sea, no te dice nada el nombre. O sea, 2.000 metros de desnivel negativo. Y ahí, yeah. Cada día bajamos unos 2.000 para abajo. Claro, y no son carretera. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, con esto no puedes ir. Pero claro, me has dicho las palabras clave. No tienes huevos. No, tienes huevos. <risa> Son tres palabras. Bueno, a ver. A, a, a, queda un mes. Durante este mes... Vale, serola no es la Swiss Epic. A ver. Pero yo iré entrenando por aquí y de momento yo estoy muy encegado con hacerlo con la rígida. Eso sí, ya lo he dicho en los vídeos. ¿eh? Aquí... Sí. le meteríamos Aquí, una tija le vas a poner suspensión <risa> ¿Para, para que no te duela el culo no, ¿Qué? Hombre, ¿Qué? La tija, sin la tija no lo puedes hacer o sea sin la tija ni, no, ni, ni voy no, no te dejo ir vale vale no con la tija al menos para no romperte el culo <risa> ¿Eh? epic, <risa> <Estoy> epic. <risa> ¿Eh? imagen y like si queréis que vaya con esta y luego yo y así eso de... <risa> A ver, eh, eh, que no. Claro, hemos empezado ya a la brava sin presentar Jordi de Más Que Bici. ¿Con quién hemos.? Ido? Mira, los 10 Ironmans, la fisio y la mecánica me lo hiciste tú. Sí. Y algún abrazo también. Cuando sí. yo estaba dormido por la claro. noche tú. Y limpiarte las lágrimas también. Bueno, sí, algún, sí alguna Sí, algún abrazo. Bueno, da igual, no, no entremos en detalle, ¿qué tal? Eh, titans Deserts, hemos hecho 6 o 7 titans, hemos hecho Arabia, hemos sí. hecho Cape Zepics, hemos hecho Mongóligas, Mongolia, Transcumbres, tra todos todo los países Todavía. y tal, a todos los sitios, voy con más que bici, que por cierto, mira, yo me voy a apartar un momento para que puedas enseñarle una cosa de mascarilla de seguridad. Bien, pues esto, vale, ahora me acerco otra vez, tápate, tápate. La perillita esta que me he dejado yo aquí está inspirada en el, claro. en el maestro, él se rapa de aquí y yo de aquí y tal. Entonces, eh... Ahora, además, no solo hacéis de todas estas carreras inscribir a la gente, la parte de fisio, la parte de mecánica, sino también hacéis de coach ahora. Ahora ya está. sí, o sea, sí, sí. sí. hemos empezado con el coach y la verdad es que lo hemos petado. Y te, yo te pregunto, ¿a mí me podéis arreglar...? No, coach significa entrenamiento del cuerpo. Ah, ¿no? vale, pero vale. Milagros no, no. Vale, vale, vale. Aún no, estamos en ello, pero. No, bueno, entonces, para no. esta Swiss Epic, ya, al, bueno, pues muchos de los de, básicamente de aquí de España, pero luego también de Latam, etcétera, muchos de los que me encuentro ya les habréis entrenado, preparado sí. vosotros. Los que vayan delante tuyo, les hemos entrenado nosotros. ¿Y los que vayan detrás? Sí. Son fans míos eh, que por respeto me dejan. Claro. Dicen, hostia, el jabalí va muy jodido, dejadle pasar. Eh, os dejamos el link aquí abajo, tanto para si queréis preparar esta Swiss Epic como cualquier otra. Cualquiera, sí. Pues ahí tiene, tienen o toda como la... ninguna. Hay gente que no se ha decidido aún hacer ninguna carrera, pero, pero quieren entrenar y los estamos entrenando. Bien. Sí, sí. Muy bien, entonces, yo normalmente cuando elijo a qué carreras voy durante el año, pues, pues pillo a, a Jordi barra. Buda, el pequeño Buda, ¿no? Me he afeitado por eso. ¿eh? Que tengo que decirte una cosa, ahora con este pelado y con esto me dicen, pareces el malo de Batman, digo, bueno, también, <risa> tam también podría ser... Cuéntame un poco cómo es esta Swiss Epic a nivel de quien no la conozca. La Swiss es lo mejor de Europa ahora mismo. ¿Vale? Es lo mejor que hay. Organización extremadamente buena, nivel de seguridad. A ver, hay ex... que decir que es la hermana europea es la hermana de la europea. Cape Epic, claro, es decir, claro, mismos que... organizadores. Sí, sí, sí. Mismo perfil, o sea, misma actitud, gente muy amable, gente muy dispuesta a ayudarte. Eh, la verdad es que, excepto nosotros, los demás <risa> son de puta madre. Pero cuando me dices esto de mismo perfil, significa que gente muy amable, organización brutal, pero carrera muy hija de puta. Sí, son gente que están muy enfermos de la cabeza y las rutas son espectaculares. Es decir, llegarás a Meta diciendo, madre de Dios, lo que he hecho, <risa> o sea, he flipado... Pero habrá trocitos de las etapas que lo vas a pasar mal porque es muy, muy técnica. ¿sí? A ver, Luquita, tú vas a flipar con el dron, ¿eh? tú te lo vas a pasar muy bien. Y el menda, lo que le queda de cresta, se le va a caer. Venga, vamos a poner... Tres, tú no te. Mira, se está riendo. Claro, <risa> cuando escucha que, que el claro. safón va a sufrir, claro, dite, y te venga. Sí, y dron. Y dron, claro. Drone, es, sí. es, a ver cuánto revienta. He tenido una pequeña erección tío, cuando he escuchado dron. Venga, tres, dos, uno. Suiza Está muy guapa, ¿no? Yo, a ver, te digo una cosa. A, a eh, mí me quedaría bien. Li, link aquí abajo. Pero para ti, si quieres... Te, te, ¿Qué? Eh... Te, te, ¿La cambiamos? No, no. <risa> no. no. <risa> sí, hombre, sí. No, yo soy más de algodón. Sí, yo te digo una cosa. No. Esto afina. Esto tú ¿Sí? te lo pones y afina. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, porque yo, para las fotos... Luquita, di la verdad. Para las fotos, como meto tanto la tripa para adentro, parece que peso 5 kilos menos de lo que peso en realidad. Porque... <risa> Ya, porque yo con 5 kilos no hago nada. ¿eh? <risa> bueno, pasito sí, a pasito. Sí. Oye, a ver, eh, Swiss Epic. Sí. Punto número uno. Fechas. Del 18 al 22. De agosto. De agosto. Esto ya lo tenemos aquí. Es decir, 18 es la primera etapa. Bien. Hay que estar antes. Venga, 18, 19, 20, 21 22 Cinco etapas. Cinco etapas. Eh, ¿Quedan inscripciones todavía? Se pueden conseguir. Sí, si nos mandan un mail lo podemos arreglar. Aquí abajo también dejamos sí. el mail. Si no hubiéramos tenido el confinamiento, lo normal hubiera sido que tú hubieras ido a entrenar, por ejemplo, al Pirineo. Tú ahora has entrenado aquí en Colcherola, que haces lo que puedes, y, pues, <risa> <risa> pero no tienes tantas… Un eh... follow, un follow. Además, la Swiss tiene cosas que son difíciles para entrenar, para nosotros, porque eh, estamos por encima de los 2.500 metros, porque hay unos, unas bajadas muy fuertes y unas subidas muy fuertes que nos cuestan entrenar. Claro, tú aquí en Colcherola te pones a subir y subes, pero qué subes? 800. Yeah. 900, sí. ahí subirás 2.800 sin parar y luego los bajarás Jordi, um, no me la puedes guardar para el año que viene. Eh, no, no, ¿No? ¿tiene ¿tiene que tampoco? ser este año. Tiene que ser, ¿Ah, tiene que ser este año. Sí. Además es la primera. Ah, sí. vale, claro. así, así afinaremos. ¿no? no, y además la gente entra. Eso sí, eso sí. Muchas ganas de tener la primera del año. Bueno, pues nada, eh, nosotros vamos para ahí, a ir para ahí en Furgo. Bien. Lo tenemos ya todo listo. ¿Está todo listo, Luquita? Creo que sí. ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí. por si acaso dice Jordi que nos llevemos tres drones, pero llévate también a dos valentís. Por si, por si un valentipeta. <ríe> No, si nos vamos a reír. <ríe> Yo te esperaré en la meta todos los días solo para verte la cara. Bueno, familia, liken, un follow, su de suscribir Y, y, y todo. Y, y, y... Venga, hasta Swiss Epic nos va a reventar. Pero ya empezamos las carreras del año. ¡Vamos para allá!